Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que tengas un excelente día, te doy la bienvenida a este nuevo video del canal de Amenofis, un canal que te adelanta tecnológicamente. Empezaremos hablando de la cuestión actual, el clima. El clima está pasando por un momento donde debe balancearse. Y ese balanceo, ese nuevo balanceo, va a correr luego de algo que nosotros llamamos un desastre natural. Pueden ser terremotos, volcanes, tsunamis, un poco lo que ya estamos viviendo. Bien, este desbalance eh, ocurre en los mínimos de Maunder. estos ciclos solares se corresponden a una serie de anomalías solares que se detectan cada más o menos 400 años. Cuando se detectan estas anomalías, que por cierto se han detectado, en la actualidad el planeta pasa a una hibernación. Modo hibernación, estamos entrando en el modo hibernación del planeta. Este modo hibernación dura de 40 a 70 años, y bueno, son unos años donde los seres humanos deben dejar de hacer sus cosillas y comenzar a pensar más de otra manera, digamos, dejarlo individualista, tomarse de las manos y solucionar la extinción del ser humano en la Tierra. Cada tantos años ocurre esto y la población hace lo que puede, los que tienen medios se salvan, los que no, perecen. Bueno, los medios han surgido a través del canal Amenofis. Los medios son un tipo nuevo de energía que nos permite tener electricidad a muy bajo costo, prácticamente gratis. Y cuando hablo de muy bajo costo, no, no digo que haya que pagarle nada a nadie, simplemente es la construcción de las pilas que luego pasarán a hacer mover la maquinaria, que producirá un poco de energía, la suficiente para bombear energía del suelo y repartirla a todos los hogares inalámbricamente. En Canal Amenofis hemos descubierto la energía inalámbrica del éter, que consta de dos partes, una portadora, que vendría a ser la frecuencia Juman de 7,85 Hz. Esta es la portadora de los equipos de ondas escalares. Es una frecuencia magnética de baja frecuencia que lo que hace es llevar nuestra señal montada en el lomo. Para todas las comunicaciones se necesita una portadora de baja frecuencia que luego llevará en el lomo, por así decir, la señal. La señal... Es la salida de taquiones. Por lo tanto, la máquina que vengo a presentarte hoy, llamada Zeus, generador de taquiones, es una máquina que nos facilita la comunicación entre persona y persona, simplemente utilizando una clava en la tierra. Una clava en la tierra es una clavija, una vara, un conductor que puede ser de cobre, también de hierro, de zinc, o mezclados. Mezclados daría mejor resultado, ya que estarían subiendo por estas varillas distintos tipos de partículas, no tan solo la que atraiga el metal. Por ejemplo, el hierro va a atraer neutrinos más magnéticos que radiantes, mientras que el zinc va a atraer neutrinos más radiantes. Bien, la mezcla de metales en las clavijas que van, las varas a tierra es muy bueno para tener un combo diferente de partículas en nuestro equipo oscilador. Nuestro equipo oscilador consta de partes que ya hemos visto en videos anteriores y que hoy se están trabajando y replicando en el grupo de Telegram que puedes encontrar en la cabecera de este video. El equipo Zeus de taquiones consta de dos partes. La primera parte es una máquina Tesla modificada por John Hutchinson para el fenómeno de levitación y transformación de la materia. Esa es la primera parte de la máquina que es un generador de taquiones. Digamos, es una máquina que crea masa negativa, ...pero la machaca con tanta fuerza... ...que el resultado son partículas muy finas. El equipo de ondas escalares modelo Darsombal Odin... ...no machaca con tanta fuerza las partículas... ...y es por eso que obtenemos los famosos neutrinos. Entonces, en este momento, en Canal Amenofis... ...el inventor y científico, ingeniero y doctor... ...ya lo dije, Cristian Amenofis Marino... Viene a presentarte dos máquinas, una de baja frecuencia y una de alta frecuencia. Las dos, terapéuticas. Las dos nos dan energía libre. Las dos sirven para electrificar la carcasa de un platillo volador y lograr la levitación. Las dos máquinas son un prodigio. Vamos a hablar un poquito de la primera. Equipo de ondas escalares modelo ball Odin, este es un equipo, eh, bueno, escalar, cuando decimos escalar significa que en su salida tiene un selenoide por donde van a entrar dos haces de partículas en direcciones opuestas, uno por cada extremo, al chocar en el baricentro del selenoide se va a crear una onda estacionaria. Esta onda estacionaria es un anillo de energía de muy alta energía que contiene los taquiones en su interior por lo tanto si nosotros a través de un selenoide darsopal colocamos una bobina de hilo más fino en el centro estaremos extrayendo los taquiones de la onda estacionaria creada por la bobina darsopal en cambio si nosotros tomamos energía del polo radiante de este selenoide estaremos extrayendo neutrinos por lo tanto el selenoide Darzumbal tiene una doble utilidad por un lado nos entrega neutrinos por su polo radiante pero por su centro nos entrega taquiones estos taquiones son la respuesta a nuestra pregunta con respecto a la salud la salud del ser humano hoy por hoy pende de un hilo el ser humano llama salud a estar siendo comido por una clase de anguila y gusano plano diariamente. Este festín se lleva a cabo en el interior de nuestro cuerpo, de manera asintomática. Significa que no sentimos ningún mordisco, no sentimos ningún arañazo, no sentimos nada. Estos animalitos están programados para pasar desapercibido. Por lo tanto, es muy probable que todas las señales que hayas sentido acerca de animales viviendo en tu interior, luego haya pasado desapercibido producto de que estos animalitos vuelven a quedarse quietos y es por eso que ya dejamos de sentir cualquier tipo de sensación. Pero te nombraré una que es la más conocida, el tic nervioso del brazo izquierdo. El tic nervioso del brazo izquierdo es un parásito ...que está pues eh, colocado en el brazo izquierdo... ...él siempre está ahí... ...no se mueve de ahí... ...y bueno, mordisquea partes del codo... ...y cuando eso sucede el brazo nos tiembla... ...y decimos... ...tengo un tic nervioso... ...lo mismo sucede... ...en la ceja izquierda... ...el ojo nos empieza a vibrar... ...también puede ser la derecha... ...estos gusanos están en toda la cara... ...bien... ...esta noticia horrorosa de que estamos llenos de gusanos y anguilas, desde los pies hasta la cabeza, llenando nuestro cuerpo por dentro de kilos y kilos innecesarios, de cuerpos que crean una interferencia energética, por lo tanto, absorben todos nuestros metapoderes, viene a solucionarse simplemente en cinco minutos con la máquina de taquiones que describiremos a continuación. Habíamos visto, por un lado, que la máquina de baja frecuencia modelo Darsen ball odin en su bobina, podía generar neutrinos en su polo radiante, pero también taquiones en su baricentro. Bien, si el banco de condensadores de un nanofaradio, con el cual trabaja el equipo de ondas escalares Darsen ball oudin lo cambiamos por un banco nuevo que esta vez mida un microfaradio estaremos creando muchas presiones más poderosas que la de un nanofaradio o sea que el banco de un nanofaradio se encarga de cargar positivo y descargar negativo pero además de generar una presión que va a estar determinada por estos nanofaradios bueno, en el equipo de alta frecuencia llamado Zeus, este banco de condensadores cambia su valor. Pasa de un nanofaradio a un microfaradio e inclusive dos, tres, llegando incluso hasta ocho microfaradios. Por lo tanto, la presión es superior en todos los aspectos. Esta presión superior va a generar un tipo de partícula mucho más fina en el chispero. Otra cosa, el equipo Zeus de tachiones usa un chispero donde los electrodos son de bronce. Este detalle es muy importante ya que el bronce desprende un tipo de chispa más ralentizada que la chispa que nos podría entregar un electrodo de tungsteno. Al estar más ralentizada la chispa del bronce, el electrodo genera un tipo de color verde en su chispa. Es ahí que nosotros lograremos dar más fácilmente con una chispa de taquiones salida del mismo aéter. El aéter es un fluido electromagnético que viaja por el espacio a una velocidad de 600.000 km por segundo de modo que es invisible este aéter cuando se lo ralentiza a través de materiales por ejemplo el orgonite este aéter al atravesar el orgonite pierde su velocidad pasando a tener la mitad de la velocidad o sea la velocidad de la luz que son 300.000 km por segundo por lo tanto en un orgonite está saliendo un rayo de luz que en realidad es un rayo Gamma. Bien. Los orgonites generan rayos gamma. Esto está comprobado por la ciencia a través de medir con espectrógrafos de alta sensibilidad el resultado del vector de un orgonite. Lo que han descubierto es un rayo gamma saliendo del orgonite. Un rayo que está constantemente saliendo. Bien. Bien. No quiero perder el hilo. El equipo Zeus en su primera parte es un equipo de taquiones. Y en su segunda parte. Es un acelerador de taquiones. Por lo tanto el equipo Zeus. A diferencia del equipo de ondas escalares. Darsunval Odin. Nos ofrece. Un rango más. De energía. Que son los leptones. El equipo de ondas escalares. Zeus. Usa en su etapa primaria. El equipo Tesla. Modificado por John Hutchinson. Esos taquiones. Ya están hechos, por lo tanto al entrar en esta bobina secundaria Tesla tipo panqueque van a ser acelerados y como hemos visto en la teoría los taquiones cuando se aceleran al no poder ir más rápido se desaceleran reverberando arrollándose sobre sí mismos y creando paquetes de luz magnética que luego se convertirán en materia. Por lo tanto, es muy probable que el equipo Zeus de taquiones pueda materializar órganos internos del cuerpo y partes mutiladas del cuerpo humano. No me quiero adelantar, pero la teoría nos confirma esos resultados. Por lo tanto, esperemos que en la práctica podamos obtenerlos. Desde ya sabemos a ciencia cierta, gracias al equipo Darsonval de baja frecuencia que los parásitos mueren con esta electricidad fría mientras que los tejidos se revivifican obtienen un mayor incremento de potencia y voltaje y nuestro sistema inmune se vuelve más fuerte. Con el tiempo hemos logrado observar también que esta terapia de neutrinos efectuada con el equipo de ondas escalares darsomal no es la mejor terapia. Hemos observado que estos neutrinos se comportan como partículas muy grandes, colapsando en los cuerpos de los parásitos. En pocas palabras, al parásito le llega como una lluvia de piedras cada vez que nos conectamos a la lámpara caribe, que es la lámpara que va conectada en el equipo darsomal bien. En contraposición, el equipo de taquiones, Zeus, emite un tipo de partícula que es muy chiquita. Esta lluvia de partículas, al llegar a los parásitos, ingresa por sus meridianos, por sus ejes, y sale de adentro de su cuerpo. O sea, es como si la energía saliera de su esqueleto. Entonces, de esa manera, va a cocinar los virus bacterias, gérmenes y hongos que habitan en su interior y poco a poco irá matando a los parásitos digo poco a poco porque estoy hablando de parásitos gigantes que van desde los pies hasta la cabeza estos parásitos gigantes son parásitos descubiertos en canal Amenophis a través de este tipo de máquinas son parásitos que la ciencia desconoce son parásitos que se ocultan adentro del cuerpo humano a través de un fenómeno de refracción negativa puedes buscarlo y lo entenderás la refracción negativa es un fenómeno de la luz donde la luz se curva y al curvarse el objeto que tiene este metamaterial pasa a ser invisible entonces hemos comprendido que los parásitos tienen un tipo de piel que contiene un metamaterial que los convierte en invisible ellos no están en el rango de la luz visible ellos se ocultan en el rango infrarrojo y ultravioleta por lo tanto con estas dos luces también podemos matarlos estas luces las podemos lograr a través de conectar el equipo de taquiones o el equipo Darsumbal a una cama de luz UV clase B larga este tipo de cama se usa para el bronceado Tienes que conseguir una cama de bronceado. Desconectarle todos los cables. Poner todos los tubos en serie. Y conectar un extremo al equipo de taquiones. El resultado, luz UV clase B negativa de taquiones. Esta es la cama MedBed de Fundación Amenophis. Un regalo para el mundo para que puedas curarte de tu enfermedad, sanar tu cuerpo rejuvenecerlo y ponerlo fuerte en muy poco tiempo. Equipo de taquiones, modelo Zeus, una máquina modificada por el ingeniero Cristian Amenofis Marino, que ha llegado en el 2022 para salvarnos de este fin del mundo. Bueno, en el principio habíamos hablado del mínimo de Mounder y de nuestro futuro como especie. Vamos a tener que ir pensando, como decíamos, en habitar bajo tierra. Esto es una tarea muy difícil ya que a pico y pala se tarda demasiado en generar una ciudad bajo tierra. Pero déjame decirte que con esta energía es posible hacer ciudades intraterrenas en pocos días. La energía taquión es una energía que desmaterializa todo lo que no sea orgánico, todo lo que no esté vivo lo desmaterializa, por ejemplo los parásitos están en ese modo, la energía taquión, digamos para la energía taquión un parásito representa algo muerto, por lo tanto los desmaterializa, bueno hay una técnica antigua donde con 16 platos pulidos enfrentados unos con otros formando una viga o sea que irían los platos pulidos de apares, enfrentados unos con otros formando una viga de platos pulidos enfrentados unos con otros 16 de cada lado los 16 del lado izquierdo se conectan al polo radiante del equipo de ondas escalares El lado izquierdo de los platos los 16 se conectan a la parte magnética el polo a tierra bueno se prende el equipo y se hace pasar un rayo de luz del sol en el primer plato que va a rebotar ese rayo al segundo plato que luego va a rebotar ese rayo al tercer plato y así sucesivamente va a ir pasando la energía a través de los 32 platos alternándose su polaridad al final el rayo que sale es una viga destructora que es capaz de tunelar una cueva de 120 metros en tan solo un segundo por lo tanto esta tecnología viene a liberarnos para poder soportar un momento como el actual con un futuro digamos eh, donde la humanidad, si no abraza la tecnología, volverá a la prehistoria o, mejor dicho, a la extinción. Bien, poco a poco iré explicando cada detalle, como lo estoy haciendo, de manera sana, tranquila, con imágenes gráficas, para que puedas ver el planteamiento de la nueva teoría de la energía negativa que hemos descubierto en este canal, ...y que se ha convertido en un regalo para toda la humanidad. En este momento me encuentro trabajando con los equipos de ondas escalares... ...generadores de taquiones... ...para todas las personas que se han anotado en el 2021 y en el 2022. Todavía queda un cupo de equipos... ...vamos a cerrar en un número... ...para ponernos a trabajar directamente en ese monto... ...y luego abriremos de nuevo... Por ahora, decirte que los equipos saldrán a partir de febrero. Del mes de febrero empezaremos a entregar los primeros y una vez que esto arranque, ya no va a parar. El equipo de ondas escalares, generador de taquiones, lo podés encargar. Al teléfono más 52 998-577-8650, le puedes mandar un mensaje a Federico y Federico te guiará para entrar en la lista de entrega. Agradezco tu tiempo, te pido con una mano en el corazón que me ayudes a llegar a más gente compartiendo este video, me alegraría mucho que te suscribas y mucho más que le des me gusta. Agradezco tu tiempo, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.